Y si has visto como han cambiado mi presente y el tuyo con nuestro pasado Ahora todo pinta diferente quería agradecerte porque estás a mi lado Y yo aún sigo pensando en que hice bien para tenerte a mi lado siempre dando el cien Este día es de alegría, solo quiero que sonrías a la vida y es lo mínimo que puedo hacer Es que eres mi mejor canción Perfección es tu definición Aunque ganes la discusión sin tener la razón Me enamoras en cada nueva conversación Nunca será demasiado tarde Para enamorarte como antes Y te quiero entregar todo lo que siempre quisiste para amar Y ahora solo quiero amarte Sin buscar tu ánimo y encontraste Hagamos de este día algo especial Gusta este mes, porque sé que no dejes nada para después Que si tenemos ganas nos vamos otra vez De tu casa a mi casa o si no al revés Cómo pasa el tiempo al ver nuestros recuerdos Que a veces me acuerdo, otras tantas me pierdo A dónde voy te llevo y a dónde vas me llevas No sabes lo feliz que soy cuando veo que llegas te vas Esas ganas para verte aumentan, llevas Cosas que te ponen contentas Serás hoy, mañana y siempre mi meta Aunque batallemos porque nunca me contestas Estas fechas son para verte No sé por qué todo se siente diferente Mi día de suerte fue cuando te conocí Desde que dijiste si sí, con eso tú es suficiente Nunca será demasiado tarde Para enamorarte como antes Te quiero entregar todo lo que siempre quisiste para más Ahora solo quiero amarte, si en buscar tu me encontraste, hagamos este día algo esto.